Hola, buenas tardes y bueno, y bienvenidos a todos a esta segunda segundo encuentro, más que sesión de formación, que nos gusta tener pues con las editoriales que soy parte del proyecto, pues, básicamente pues para que contrastemos alguna serie de ideas y donde nosotros pues directamente os comentamos pues alguna idea más formativa, pues relacionada con algún aspecto de la plataforma Escolarium, que desde la anterior sesión de formación ahora, pues vemos conveniente transmitiros porque vemos que de forma individual, pues algunos de vosotros ya nos habéis ido comentando eh, sobre algún tema concreto eh, bueno, además de dar las gracias por vuestra participación, pues como siempre eh, comentar que el, un pequeño resumen en vídeo, no vamos a poner la hora y pico que estemos aquí conectados, un pequeño resumen en vídeo lo, lo compartiremos por los habituales newsletters, sobre todo lo que son las partes más de la explicación teórica que demos y, y que hagamos para que lo podáis tener vosotros por directamente. Para hoy, pues en, en la formación de hoy sí nos gustaría hablar un poco sobre la pantalla que tenéis de información estadística sobre Escolarium. Esta estadística está sobre todo focalizada en lo que son las licencias que cargáis. También se puede saber quién las activa, quién no las activa, qué se carga, qué no se carga y también pues cómo. Es una pantalla que tenéis habilitada en Escolarium y bueno, vemos conveniente comentarla porque la verdad que en las últimas semanas hemos tenido bastantes dudas que nos habéis hecho llegar a Escocau y bueno nosotros Escocau encantados, os la respondemos y os, la, os facilitamos la información que necesitéis si os hace falta un informe de tal forma pues lo, lo preparamos sin ningún tipo de problema pero bueno también hemos visto bueno comentarlo por aquí porque muchas de las operaciones yo creo que directamente no las hacéis vosotros de forma autónoma porque no sabéis que, que se puede hacer y estoy seguro que muchos de vosotros sabiéndolo llevar a cabo pues la vais a empezar a hacer más a menudo porque, porque bueno, la verdad es que soy consciente de que muchas veces estar preguntando constantemente acaba siendo cansado si se puede hacer la operación de una forma pues más sencilla y autónoma. Es importante comentar aquí también, eh, aunque todos los que estamos reunidos aquí digamos que somos más de un perfil, como quien dice, más tecnológico, eso es como de la parte digital de vuestra, vuestra casa, de vuestra empresa. Pues decir que disco k no solamente nos llamáis vosotros, también nos llama gente, sobre todo de la fuerza de ventas, gente de la fuerza de ventas apegada aquí a Extremadura. Y bueno, un comentario habitual que tienen es que dicen que mucha de la información no les no les llega a estos comerciales como quien dice de, de zona, como que no están al tanto de todo lo que se hace en Escolarium de su casa. No por las cosas que transmitimos nosotros, sino por las cosas a lo mejor que podrían transmitirse de una forma más interna yo ahí pues nada recomendar directamente que en la página en la página de los newsletters, o sea, cuando en los emails que recibís, perdón, de los newsletters, pues nos podéis contestar directamente por si queréis incluir a algunas más personas de vuestra editorial, de vuestra empresa. En esas comunicaciones les llegará la información a todo el mundo. Nosotros personalmente si vemos necesario ¿no? que esta gente que está, como quien dice, más en el terreno, más aquí en los centros educativos de cada una de vuestras casas, pues esté lo más al tanto posible porque la verdad que su trabajo es más que necesario y útil. Y es que en el fondo son las personas de contacto. Cuando un docente tiene algún problema con la editorial, habitualmente um, llamará a Escocau, nos llamará a nosotros, y si acaso te, él prefiere hacer una llamada directa a la editorial para agilizar la solución del problema, a quien va a llamar va a ser a la gente de confianza, a la gente que visita su centro. Así que cuanto mejor informados estén, pues yo creo que va a ser mejor para todos. Y bueno, ya, bueno y ya yendo más en materia, lo que sería la explicación de hoy, pues voy a compartir mi pantalla. Y bueno, lo que estáis viendo es una pantalla de Escolarium, una pantalla que se ha accedido con un usuario con rol comercial, como sabéis, y si no lo sabéis lo tendréis que solicitar porque habrá habido algún fallo de comunicación y no os habrá llegado por la razón que sea, eh, toda editorial en Escolarium tiene al menos un usuario editorial y un usuario comercial. El que yo tengo abierto ahora mismo es el usuario con rol comercial, es muy parecido al usuario editorial, básicamente las funcionalidades mmm, son bastante similares. Y bueno, la, digo un usuario como mínimo porque algunas editoriales, como tenéis diferentes grupos, algunos tenéis diferentes, diferentes editoriales dentro de la propia editorial, ¿no? si era un grupo editorial, como pues, tenéis tantos us, duplas, o sea, tanto, usu, tanto pack usuario editorial y usuario comercial, como editoriales, pues tengáis en vuestro grupo. Estoy ahora mismo en la pantalla licencias del usuario comercial, la explicación de hoy va a ir un poco focalizada en lo que es esta pantalla y ver un poco por las operaciones que directamente podéis hacer con ella, por ejemplo en esta pantalla lo primero que vais a ver es un total de licencias, aquí aparece un número 3943 en este caso y bueno, pues decir que ese es el total de licencias que están cargadas para esta editorial, el Escolarium. Ha sido una editorial que nos ha cedido un poco su usuario para poder hacer esta formación, no tiene ningún tipo de problema en compartir esta información. Y bueno, pues digamos que esto es el total de licencias que tienen cargadas desde que arrancó su experiencia en el proyecto. Es pues un global. No obstante, este total pues se puede filtrar. Podemos ponerle diferentes filtros y como pueden ser pues el periodo de emisión, por ejemplo, queremos ver ahora mismo las licencias de este curso. ¿no? Esta va a ser la típica llamada que seguro en vuestras casas recibís, que llama a alguien desde arriba, dice, quiero saber cuántas licencias tengo en el proyecto este de Extremadura, en Escolarium. Pues nada, podéis directamente poner un filtro, que sea, pues por ejemplo, licencias cargadas a partir del 1 de septiembre de 2016, raras la licencia, ¿no? que se carga antes de, de esta fecha, y le puséis al botón buscar. En el momento que deis a ese botón, pues nada, digamos que ya pues lo que es el botón, el, el número de arriba pues se actualiza a ese total de licencias, luego además pues aquí tenéis diferentes filtros, el primero es el de editorial, si os fijáis esto no es un grupo de editorial es solamente una editorial que no, que no tiene más dentro de su grupo, solo, son solo una y bueno pues ahí en este desplegable aparece una sola en los que seáis un grupo, pues también vais a tener diferentes usuarios, pero ya estamos trabajando un poco pues, para poder unificarlo, para que no tengáis que tener tantos usuarios como editoriales posea vuestro grupo, sino que directamente con un solo usuario podéis cambiar este combo y que os aparezca la información mmm, sesgada según y filtrada según lo que marcáis en, en este combo. Podéis filtrar por libro, no, simplemente con empezar a escribir el ISBN, pues ya van apareciendo. También podéis empezar a escribir el nombre, por ejemplo, si ponéis y también pues os van apareciendo las diferentes opciones. El tipo de crédito. Aquí hay muchos tipos de crédito diferentes. Al tratarse Escolarium, sobre todo a día de hoy, de licencias tipo marsupial, los que os interesan son estos dos, usuario-alumno y usuario-docente. Tal y como funciona marsupial, es un código por usuario, independientemente de si es alumno o es docente. Por lo que este resto de campos, digamos que son partes de lo, de, de lo que tiene el software escolar y para otro tipo de licenciamiento, pero que a día de hoy no se está utilizando para los libros editoriales y sería por pues nada, pues para otro tipo de licencias que a día de hoy a las editoriales nos interesa. Si queréis hacer algún tipo de filtro por este tipo de licencia, pues lo, lo coherente sería poner alumno y docente. Por ejemplo, muchas veces esa llamada que yo he dicho de alguien de arriba de una editorial para saber el número de licencias que de verdad eh, se quieren comprar y demás, pues puede ser que pida <ríe> directamente el arte de alumno, ¿no? Las de docente no le importen, ¿no? Porque como a veces no no, se, no suelen implicar en costes, pues bueno, pues directamente a lo mejor quiere solamente el arte de alumno. Pues ponéis tipo de crédito de alumno, le volvéis a pulsar en buscar. Y este número pues se va actualizando. También la podéis filtrar por centro. El centro es importante que podéis ir escribiendo parte de su nombre y se va mostrando. Si por ejemplo ponemos aquí una parte, yo quiero poner trajano, pero si pongo tra, aparecen pues todos estos diferentes. Y luego si la licencia es demo o el tipo de licencia. Aquí en el tipo de licencia, a día de hoy, como solamente funcionamos vía marsupial, pues siempre será tipo marsupial. Si no ponéis nada, os salen todas. Pero como habitualmente todas van a ser tipo marsupial, pues será igual que poner marsupial o no ponerlo, <coughs> y sobre si es demo, pues bueno, esto pues puede venir bien, pues por ejemplo, yo he puesto el filtro justo desde el 1 de septiembre, pero imaginaos que lo ponemos desde el 25 de abril, como sabéis, durante esta época hicimos la famosa campaña demo, donde nos mandasteis una demo de cada uno de vuestros productos, y bueno, pues de esta forma, si ponéis es demo o no es demo, pues directamente las podríais filtrar y quitar. Esta pantalla, como ya sabéis, tiene el botón de carga masiva para licenciar marsupial, o sea, directamente desde aquí, una editorial de forma autónoma puede cargar sus licencias sin necesidad de contactar para ello con el escocau pero como siempre digo, el escocau está totalmente abierto a que nos llaméis y encantados de ayudar, por supuesto. Y luego pues aquí tenemos una leyenda, borrada, caducada, a punto de caducar, no validada o bloqueada. Esto básicamente se dan por los colores en los que aparezcan las licencias en esta pantalla. Pues mira, pues por ahora aquí por ejemplo podéis ver una licencia que está bloqueada y como está bloqueada pues aquí este color es como más oscuro y más legible pero como estas licencias están bloqueadas pues directamente aparecen en un gris más claro y las letras pues cuesta como quien dice leerlas un poco más. Es importante tener en cuenta que toda esta información la podemos descargar en un Excel pues donde el botón exportar y pues la queremos tratar con otras herramientas. Bueno. Empecemos por la primera columna. Eh, se llama usuario, y bueno, como podemos ver, pues aquí aparece un símbolo de almohadilla, seis, seis códigos, seis, no, seis números, un código de seis números y debajo pone asignada. Siempre que aparezca aquí un número, aparecerá aquí la palabra asignada, porque viene a decir que esta licencia, esta línea, está asignada al usuario que tiene como ID el 315 316. Este código es importante tener en cuenta de que no es un código desconocido para el propio usuario que lo posee. Esta digamos que es una de las novedades que tiene el proyecto para este último curso, que se decidió que para mm, agilizar por diferentes operaciones dentro de la plataforma Escolarium, crear pues, un código numérico, una especie de DNI, de DNI para los usuarios Escolarium de tipo alumno y de tipo docente. ¿Qué nos permite, digamos, pues todo esto? Pues nada, pues básicamente que, hay que se evita decir el nombre, hay que tener en cuenta que la mayoría de alumnos que hay en Escolarium son menores de edad y bueno, pues siempre es un dato sensible, lo que son el nombre y demás. Así que por pues nada, directamente tenemos este código para poder trabajar con él. Además, a los, tanto a los padres de los alumnos como a los propios alumnos, se les explica y se les eh, detalladamente, se les forma para que sepan ellos directamente consultar. Este número, o sea, digamos que es un número pues bastante conocido, y cuando tengáis alguna incidencia directamente con nosotros, que tramite directamente Scokau y demás, pues bueno, digamos que es un campo más que importante. Directamente, si nos decís tengo un problema con la licencia de este ID de usuario, para nosotros ya sabemos detrás de él absolutamente todo lo que hay. Incluso os podemos ayudar, podemos facilitaros más información de qué centro es. Bueno, el centro también lo podéis saber vosotros. Pero bueno, digamos que mm, hacemos todo lo posible como siempre para solventar la incidencia lo más rápido posible, ya que nosotros estamos como en medio de, de todo. La siguiente columna es una columna que se llama Estado. Como podéis ver, aquí sale un candado abierto. Simplemente pulsándolo, el candado se cierra. Volviéndolo a pulsar, el candado se abre. Con una operación tan, tan sencilla, lo que estamos haciendo básicamente es bloquear esta licencia. ¿Cuántas veces ha ocurrido que por las prisas, o por las cargas ingentes de trabajo que tienen los comienzos de curso, pues por lo que sea, subimos unas licencias, facilitamos unas licencias que están erróneas? Pero claro, ya las hemos facilitado. Están subidas, están en una plataforma externa. Nos da como quien dice coraje que pff, se pueden estar utilizando cuando encima, por otro lado, la parte de facturación ya me ha anulado el pedido y como que ya no... no esas licencias no valen, pero tecnológicamente siguen abiertas. Pues nada, está sencillo. Si yo, por ejemplo, supiera que el 315316 no tiene por qué tener acceso a esta licencia, no tendría que hacer más que pulsar en el candado. En el momento que yo pulse el candado, esta licencia... Deja de poder ser utilizada. Me lo voy a dejar abierto porque el pobre 315, 316 no sé quién es, pero tampoco es plan cerrarle el libro y que lo deje de, de poder utilizar. <coughs> en tipo, tenemos, pues nada, si es usuario-alumno o usuario-profesor. Como hemos dicho, por limitaciones del protocolo marsupial, únicamente usuario-alumno, usuario-profesor. No hay más tipos de licenciamiento. Tipo de licencia: marsupial, como siempre. Y bueno, luego aquí tenemos dos campos, fecha de emisión y fecha de expiración. La fecha de emisión es la fecha en la que fue cargada esa licencia en Scolarium. Si por ejemplo nos mandáis unas licencias el día 10 y por lo que fuera en Scolarium no se cargan hasta el día 12 porque hubiera una carga de trabajo grande y demás, aquí la fecha que aparecería es el día 12. No es el día que vosotros la generáis en vuestro servidor, sino que es el día en la que se sube a Scolarium. Y la fecha de expiración, esto es importante, esta fecha... No es más que la que aparezca en la plantilla de las licencias marsupial que nos habéis facilitado. Esto no tiene relación alguna ni con vuestro servidor ni con nada más que pueda haber absolutamente detrás. Aquí directamente es la fecha que aparezca en este Excel. Es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se piensa de que esto está de alguna forma conectado con vuestro servidor. Ojalá, la verdad, pero el protocolo marsupial se conecta hasta donde se conecta, que es una cosa pues, bastante limitada y, y discreta <ríe> y bueno pues digamos que esa información no la disponemos nos fiamos de lo que se ponga en el excel de licencias y se suba así que bueno pues es importante siempre pues, que cuando se rellene este excel se rellene con la información más fidedigna posible pues para que todo esté alineado y para que todo sea pues real no tenemos la columna de centro y bueno pues además del centro es muy importante que aparece el código porque muchas veces los centros tienen nombres parecidos a veces también incluso algún centro cambia de nombre <ríe> o cambia de código, así que bueno, es importante no solamente tener el, el nombre del centro, sino también el código, porque bueno, tal y como funciona el proyecto Escolarium y el protocolo marsupial, más concretamente, pues el código de centro es lo que valida, no, por supuesto nunca, ninguna herramienta tecnológica validaría por una, por unas, por una cadena de caracteres. Luego tenemos... Otras dos columnas que son número de usuarios y licencias activadas. Al ser licencias marsupial donde un código, un usuario, el número de usuarios aquí siempre va a ser 1. Y entre paréntesis nos pondrá el tipo de licencia, aunque ya lo pone aquí, aquí también lo pone como para reforzar y que aparezca pues, en, en ambos lugares. Básicamente lo que viene a decir esta columna, número de usuarios 1A, es que aquí esta licencia es un código marsupial para un alumno. Luego tenemos la columna licencias activadas. Aquí pone 1A. Ah, ¿Qué viene a decir esto? Pues que directamente este alumno sí que ha activado su licencia. Una pregunta habitual suele ser cuándo y cómo se, actúa una, eh, se activa una licencia en Escolarium. Es muy sencillo. Para que un usuario active una licencia, la activa en el momento que pulsa en el libro, es decir, en el momento que lo abre. El momento que lo abre por primera vez, coge ese código y ya está. Ese código ya es suyo y digamos como que la licencia... Se queda activada a su nombre, o más que a su nombre, a su ID de usuario. En resumen, vamos a bajar por aquí por a ver si pudiéramos encontrar alguna. La verdad que, bueno, estamos viendo que ya a las alturas de curso en la que estamos, la activación de licencias, pues es, un hecho, pues es un hecho positivo. Vemos que casi todo aquí está apareciendo 1A, 1A, 1A, 1A, 1A. Pero bueno, también podemos encontrar, como nos acabamos de encontrar ahora mismo aquí, vemos que esta licencia está sin asignar. Usuario alumno vale para un alumno, pero aquí pone 0A. ¿Qué quiere decir? Pues que esta licencia está libre. ¿Qué viene a decir? Pues que este centro ha pedido X licencias, pero todavía están sin activar. Eso quiere decir que los alumnos no han entrado ni siquiera una vez. Vemos muy importante para las editoriales que ya que tenéis esta herramienta, que es de consulta y de estadística, pues que le echéis un vistazo. Yo, por ejemplo, si fuera ahora mismo comercial de esta editorial, Veo que este centro se llama Leopoldo pastorcito y veo directamente pues, que tiene varias licencias, pero estoy viendo 0A, 0A, 0A, estoy viendo un número importante de 0As, estoy viendo un número importante de licencias sin activar. A mí me da por pensar que este centro pueda tener un problema con mi libro. Yo lo que haría es comentar con mi fuerza de ventas o llamar directamente al centro, siguiendo los protocolos internos que tenga cada una de vuestras empresas y lo que haría es ir a contactar con ellos un poco pues para saber qué ha pasado y saber si les puedo ayudar porque mmm, como objetivo que pueda tener una empresa editorial es que sus libros se usen y se utilicen y claro pues ver que no se están utilizando no es señal muchas veces de nada bueno así que pues nada es importante tenerlo, tenerlos controlados y yo aquí particularmente a este comercial, de esta editorial pues le, le recomendaría que, que llamara y bueno y luego, finalmente, eh, en lo que es esta pantalla tenemos una última columna. Eh, aquí, por ejemplo, en las licencias que están activadas, simplemente tengo un botón que es el de detalles. Si lo pulso, podemos ver bueno, pues alguna información que ya como conocíamos, como la fecha de emisión, pero vemos otra que solamente la podemos ver aquí, como es el propio código, el código marsupial, o sea, el código exacto. Muchas veces tenemos algún problema en algunas editoriales, tal y como tenéis vuestros servidores configurados, es importante que sepáis exactamente qué código tiene ese alumno porque está fallando por lo que sea y necesitáis, necesitáis saber el código de la licencia. Pues aquí directamente lo podéis ver, podéis pulsar el botón de detalles y lo consultáis y aquí pues lo, lo encontráis directamente. Una cosa importante es que las licencias que estén sin asignar o que estén, estuvieran bloqueadas, también encontráis un botón de eliminar, o sea porque a las que están bloqueadas o sin asignar te permite eliminarlas, por seguridad las que están activadas y sin bloquear no te permite eliminarlas de golpe, no vaya a ser que sea un error que le vayas a eliminar la licencia así de golpe y no lo sepas, te pide que primero bloques y una vez que esté bloqueada pues ya lo puedes eliminar. Y bueno, pues esto sería un poco todo lo que tiene esta pantalla de licencias. La verdad que ha sido una explicación a lo mejor un poco larga y densa, pero pff, a ver, si lo, viéndolo sobre la pantalla, uno se da cuenta de que es más sencillo casi de ver y de hacer, casi que de explicar.